de Desamparadas. Cuál premio? El morir. Tercer premio? Te va a premio? Valterna. Y primer premio, Miserva. Es una iglesia Valterna. Seguimos en el volumen de Machón. Sección primera. El premio son el premio, la Amistad, Seca el premio, María Benyuno, el premio, Cris de la Fe, Juan cuarto premio, Colombo, el segundo premio, Porta del Sol, Salón premio, Cruz de la Nación, Y los premios son el Segways, ¿sin qué premio? Cuatro premios, ¿Cuál premio? tercer premio al Según Segundo premio, gran teatro. Fallera machor infantil Nerea de la Cruz Fernández. Fallera machor Andrea Fernández Fuentes. Presidente José Antonio Amor Fernández. Monument Machor, Sección Segona. Si se premio, Monumento Infantil, Sección Segona. Según Premio Monumento Infantil, sección especial. Ingenia y gracia en el Monumento Infantil. Primer Premio Presentación Machor, Grupo A. Según Premio Presentación Infantil, Grupo A. Tercer Premio Fidefesta Machor, Grupo A. Primer Premio Fidefesta grup fide Infantil, Grupo A. Tercer Premio Iluminación de Carrera. Tercer premio, Concurso de Llibret de Junta Local Fallera. Según premio, Concurso de Llibret a la promoción lingüística del ayuntamiento. Okay. Yeah. Prometo infantil sección especial tercer premio presentación Mazor Group A mi indultat infantil segundo premio iluminación de carrera. segundo premio concurso de libret de junta local fallera